Disculpe, ¿usted es el director? Sí, que sucede oficial. Su estudiante Luigi robó una bomba nuclear y casi erradica el continente asiático. Mierda otra vez tú. Carajo director Japón es un peligro para la humanidad que corrompe la mente de los jóvenes dejando a los pajeros y con olor a culo de una vieja muerta con hepatitis apoderándose del mercado mostrando el culo de una mona Solo mira las weas que crean. No sé más. No sé estar... Dos bombas no fueron suficientes.